Bueno chicos, este vídeo va para miembros del canal RT3 Trail Running. Bueno, pues vamos a explicar. A ver, es un tema un poco largo, eh, ya lo aviso como siempre, el eh, que no le gusta el, este tipo de Excel, pues que no lo vean, ¿vale? Pero creo que es interesante, es interesante de cara a largo plazo para un Corredor que se enfrente a carreras de ultra distancia ultra distancia, ultras, 60, 80, 100 kilómetros, ¿vale? No hace falta que sea pista de 24 horas como, como Kilian, ¿no? Eh, bueno, pues es interesante para que sepáis, igual que yo explico, lo que tenía que sacar Kilian más o menos, lo que tenía que aproximadamente sacar y que de momento ya parecía que se estaba quedando un poco fuera de tiempo, ¿no? Parecía, a lo mejor lo hubiera recuperado con el tiempo, no lo sé, ¿no? Pero, eh, pues bueno, eso es, es importante tenerlo en cuenta, eso vale tanto para maratones, lo que pasa es que en las maratones de asfalto, en particular las de asfalto, sí que hay una costumbre de, de simplificarlo, yo no lo simplificaría tanto, el cuerpo humano no es tan simple, Entonces yo no simplificaría que para hacer una maratona a tal tiempo tienes que ir a 4 el kilómetro y siempre a 4 el kilómetro y ya está, desde el principio hasta el final, yo no lo haría así. Yo no lo haría así. Pero bueno, es verdad que simplifican. Supongo que es mucho más fácil para un entrenador o para alguien que está eh, diciendo a alguien pues la tienes que sacar a cuatro kilómetros. Vale, pues desde el principio a cuatro kilómetros hasta el final. No, el cuerpo no es no es natural. O sea, no es natural. Sí, podríamos decir, es natural, no es matemático. Al no ser matemático, tú para sacar una maratona a cuatro kilómetros o a cinco el kilómetro de media minutos el kilómetro, eh, no tienes que salir a cinco y acabar a cinco porque el cuerpo lo estás llevando a algo antinatural, el cuerpo cuando sale va a ir mucho más fácilmente, más rápido de 5 y cuando está acabando, después de unas 3 horas, vamos a decir 3 horas y algo, corriendo el cuerpo no está para ir a 5 el kilómetro, ¿entendéis? O sea, el cuerpo no es un, no es un coche, ¿vale? Entonces, pero bueno, yo sé que se simplifica y se dice, no, no, así, pero bueno, por ejemplo, en este caso, tanto el récord de couros como Kilian, tal como lo iban haciendo, lo iban haciendo al método que yo voy a explicar ahora, no al método matemático de 4, pues cuatro al principio, 4 al final, cinco al principio, 5 al final. No, eso no lo estaba haciendo Kilian, no lo estaba haciendo Kilian ni lo hizo el Kouros, ¿vale? Y ya está. Pues venga, vamos a poner la pantallita... Más pequeñita para que veáis el Excel, que ha da dado un poco de trabajo preparar esto. Y bueno, vamos allá. Eh, lo primero que hay que tener en cuenta, bueno, pues que Kilian tiene, vamos a subirlo para arriba, esto vamos a ponerlo arribita. Os voy a enseñar el nivel de Kilian aproximadamente, ¿eh? Eh, Kilian tiene, fulanito no, sino Kilian tiene aproximadamente una edad de entrenamiento de aproximadamente 25 años, aproximadamente, ¿vale? Eh, espera un momento, que no he hecho la transición, si no hago la transición no lo veis. Bueno, pues Kilian tiene aproximadamente una edad de entrenamiento de unos 25 años, ¿vale? Aunque él tiene 33 o 34, ¿vale? Pero sí que es perfectamente, bueno, de hecho ahora lo veréis en los números que sale, ¿no? Eh, aproximadamente. Eso significa que, pues, trabaja con unas pulsaciones de aproximadamente una persona de 25 años, no una persona de 33, 34 años. ¿Por qué? Porque lleva toda la vida corriendo, ¿vale? Me pasa a mí que no llevo toda la vida corriendo y ya trabajo con unas pulsaciones de una persona más joven, no le va a pasar a Kilian que lleva toda la vida, ¿vale? Eh, bueno, a partir de ahí tenemos que decir que el nivel de corredor de Kilian es de 3,10. Vosotros, alguno que esté entrenando conmigo, ya sabéis que el nivel de corredor esta tarde es interesante, ¿no? Pues esto he dejado cuatro, pero no es esto, ¿eh? Aquí ya tendría un nivel aquí de 30, ¿eh? por lo menos, pero aquí podríamos poner 30, que da lo mismo ahora porque no va a afectar el cálculo, porque vamos a trabajar en plano, no vamos a trabajar con, con desniveles, da lo mismo, pero él tendría como 3, 10 y 30, <risa> algo por estilo, 32, ¿eh? algo así, o 34, ¿no? habría que afinar. Eh, bueno, ¿por qué tiene un nivel de 3,10 de corredor? Ya sabes que un nivel de corredor más o menos cuando uno empieza es de 6, 6 y algo el kilómetro y luego lo vamos bajando con el tiempo y hay poca gente que sea capaz de bajar el nivel de corredor de 4, de 4 el kilómetro. Kilian estaría a 3,10 de nivel de corredor, ¿vale? O sea, es élite, elite, supercrack, élite de, de todos los cracks ¿Vale? Bueno, ¿dónde lo vemos eso? Bueno, pues eso lo vemos aquí. Vamos a bajarlo. Tengo ampliado el estel en, en ampliado en Zoom, ¿vale? Pero lo vamos a ver aquí. ¿Por qué? Bueno, porque si cogemos el 10K de Kilian... ¿A cuánto tiene el Kilian el 10K? Pues sabemos que lo tiene aquí a 30 minutos. ¿Os acordáis que lo hizo el otro día? Hace poco. 30 minutos el 10K, ¿vale? Por lo tanto, él corre el 10K a 3, ¿Vale? 30 minutos, clavado. hizo 29.59, ¿vale? Bueno, ¿en cuánto tiene la media maratón? En una hora 6, teóricamente. ¿En cuánto tiene la maratón? En 2.20, teóricamente, ¿vale? Eso está bien para la gente que dice, ¿cuánto haría Kylian en maratón? Pues 2.20, por ahí andaría. Una maratón normal de asfalto, en principio 2.20. ¿Un media maratón cuánto? 1.06, ¿vale? El 10K, 30 minutos, ¿vale? El 5K, 14 minutos. ¿Vale? Bueno, eso sería la idea. ¿A cuánto entrenaría las series.? Eh, no sé si estaba viendo, estaba con mi imagen tapándolo. ¿A cuánto haría las series de 1000? Eh, voy a quitarme la ventaneta. Ah, no, ya se ve, ya se ve. Aquí. Eh, a 2.25. ¿Vale? Ahí se ve justito. Tengo mi ventanita. Un segundo. Pongo mi ventanita un poco más escondida. Ahí, eh, a 2.25, estaría entrenando las series de 1.000, eh, Kilian. ¿En cuánto haría la serie de 200? 24 segundos, aproximadamente. ¿Cuánto haría, cu a, cuánto haría la, cu ¿A cuánto haría la serie de 2.000? En 5.10. Así vamos, ¿vale? Esos serían los datos teóricos de Kilian. Teóricos. Vale, bueno, vamos para arriba. Y vamos con lo que nos compete hoy, la parte de cómo estaba trabajando Killian la primera, los primeros 100k más o menos, ¿vale? Y cómo, bueno, cómo estaba en el último momento cuando abandonó, más o menos. ¿eh? Yo en ese momento no estaba, que alguien me dijo, oye, ha parado, Dije, dijiste y vosotros en el chat eh, que ha parado, y digo, hostia, pues justo me acaba de ir, pues estaba vigilando hasta hace nada. Bueno, pues Killian tiene de objetivo sacar. 303, ah, ya estamos tocando, que he tocado aquí, que he tocado aquí. Vamos a ponerlo, ah, bueno, así es como se ve bien, se ve bastante. Vale, no te cambia ahora, ahora, vale. Él tiene que sacar 303 kilómetros y medio aproximadamente, porque el Kouros creo que hizo 303,20 y algo, entonces, bueno, como 200 metros más o 100, bueno, batir el récord. Y lo tenía que sacar a 4.44. ¿Vale? De acuerdo. De ritmo medio en los 303. Los 303 a 4.44 de media. ¿Eso cuánto es? 23 horas, 59 minutos, 51 segundos. ¿Vale? Lo batiría en 9 segundos. Bueno, depende, si hacer, bueno, da igual. 9 segundos. El caso es que 24 haría 303,5, ¿vale? Esto es 9 segundos de diferencia. Aquí, esto nunca es exacto el, el cálculo clavado. ¿Vale? Pues hasta ahí bien. ¿Cómo tendría que hacer eh, Kilian los primeros 100K, los segundos 100K? Yo he dividido este, este reto en 300K, 3 ¿vale? Y luego quedan pues, 3 kilómetros y medio en la puntita del todo, ¿no? 3 kilómetros y medio. Bueno, pues... Eh, bueno, pues si cogemos los 100K, lo primero que tienes que hacer es... Ah, bueno, otra cosa hay que decir. ¿A cuánto de media? En principio, su rango cardíaco debería llevarlo a aproximadamente el 67%. Aproximadamente. Yo no estoy en el cuerpo Kilian, no tengo los datos de él, ¿vale? Pero aproximadamente él debería correr al 67% de media de rango cardíaco, de media en las 24 horas, lógicamente. Pero al principio irá más rápido y luego irá aflojando un poco, y luego a la parte final seguramente irá subiendo el rango cardíaco, pero el rendimiento no lo subir no lo conseguirá subir, por el cansancio extremo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es eso? Pues en principio, él ¿os acordáis que decían que tenía que ir a unas 130 pulsaciones? Pues sale el cálculo automático, sale la edad más el rango cardíaco al que tiene que trabajar y tal, 131 pulsaciones, es de media a lo que debería trabajar, es decir, Kilian no tiene que ir a 180 pulsaciones para hacer el 24 horas, tiene que ir a 130 130, ¿por qué? Porque el corazón, si no, no va a aguantar 24 horas latiendo a 180 latidos por minuto ni a 200, ¿me entendéis? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Eh, alguien que hace una ultra, por ejemplo, porque esto es como una ultra, sin desnivel, pero es lo mismo que una ultra 24 horas. Pues que tú no puedes trabajar el rango cardíaco de tu entreno de 20K ni tu entreno de 40K. O sea, tú vas a meterte 100K o 120K o 80K, pues vas a tener que ir mucho más bajo de rango cardíaco, porque si no, el cuerpo luego al final te lo compensará haciéndote, obligándote a pasar a andar, porque irás bajo de energía, las piernas reventadas, y tendrás que ir andando, y al final bajará la media de rango cardíaco, porque andando irás más, lógicamente, más flojo que corriendo, ¿no? Es decir, el cuerpo se autocompensará. Si antes haces los excesos, los, te los compensará al final, bajándote el ritmo, ¿vale? Bueno, eh, bueno pues si coges el primer 100K... Eh, Kilian lo estaba sacando a 4.20 en 7 horas 23 el primer 100K lo sacó en 7 horas 23 yo he hecho una, una división de 3K de uno de 7.31, esto he hecho como un estándar uno a 7.31 otro a 7.56 no lo veis, primer 100K en 7 horas 31 que tenía que correr a 4.31 de media por kilómetro ¿vale? a 4.31 que lo tenéis aquí el segundo 100K lo tenía que hacer en 7 horas 56, fijaros, media hora, ¿eh? más 25 minutos, ¿no? eh, más lento al final, en el segundo 100K afloja, es decir, tiene que ir 25 minutos más lento para hacer el 100K. Y el segundo, el tercer 100K, tiene que todavía tardar 25 minutos más. ¿Por qué? Pues porque es imposible que el cuerpo se te lo lleve regulado como un coche es imposible, no por porque no sepas regularlo, sino porque tú al principio de hecho para sacar el máximo rendimiento tienes que darle una ligera velocidad más, poca más, pero tienes que ir un poquito más suelto al principio, porque el cuerpo te lo permite te lo pide, pues tú tienes que darle ese extra de velocidad que al final no lo podrás tener como al final no lo podrás tener tienes que aprovechar al principio, si no, no le va a salir el récord, ¿Entendés? o sea, tú puedes decir, no, no pues al principio, en vez de correr a 4.20 como estaba corriendo, Kilian estaba corriendo entre 4.20, 4.30 y algo, por ahí estaba haciendo la primera parte, el primer maratón, segundo maratón, estaba en los 4.20, 4.30, por esa zona estaba corriendo. No estaba corriendo a 4.44, que es lo que. 4.44 era lo que tendría que correr para batir el récord de media en las 24 horas, pero él sabe, él sabe que no puede ir a 4.44 al principio porque está desperdiciando tiempo, si él va a 4.44 al principio, al final no puede ir a 4.44, porque el cuerpo se va cansando, y a lo mejor al final tiene que ir a 4.50 o a 5, entonces, ¿qué hace? Que primero, cuando el cuerpo se lo permite, iba a 4.20, 4.30, entre 4.20 y 4.30, por esa zona, 4.37, vale estaba haciendo bueno, varios minutos diferentes, también depende si paraba, variaba un poco la oscilación del, del kilómetro, pero bueno, eh, ¿por qué? Pues porque es cuando le rinde más, ¿vale? Cuando le rinde más. Luego, cuando vaya aflojando, lo que hace es que eso que ha ido, ese tiempo que ha ido más rápido, esos primeros kilómetros, le han dado esa pequeña ventaja para cuando la pierna ya no aguante y no sea capaz de ir a 4,44 en la parte final, de las 24 horas. Bueno, pues yo le, as, le asigné aproximadamente que el primer 100K eh, lo tenía que hacer a 4,31 aproximadamente, ¿vale? Y eran 7 horas eh, 31. Él lo consiguió sacar en 7 horas 23. ¿Vale? Es decir, 8 minutos eh, más rápido, digamos, de la estimación que yo hice un poquito repartiendo. ¿no? ¿Vale? Eh, ¿Cuánto hay de diferencia entre cada 100K? 15 segundos. O sea, primer 100K a 4.31 por kilómetro. Segundo 100K a 4.46 el kilómetro. 15 segundos más lento. Tercer 100K, 15 segundos más lento, a 5,01. Fijaros que el, el tercer 100K lo podía haber hecho, si hubiera seguido, podía haberlo hecho a 5 el kilómetro, porque ya llevaba 100K primeros a 4,30, 4,31. ¿Me entendéis? Es decir, que ahí está el, el juego de poder ir primero un poco más suelto, porque el cuerpo te lo permite, para compensar cuando el cuerpo al final no te lo va a permitir. ¿Qué hizo Kouros? Kouros, el primer 100K, lo corrió en vez de a 7.23, en 7.23 horas, eh, 7 horas 23 minutos que lo hizo el Kilian, eh, Kouros lo hizo en 7 horas 15 minutos, ¿vale? es decir, Kouros todavía aprovechó más la baza del principio de la carrera, de ir más rápido que al final, y aún así pensar eso, primer 100K eh, de Kouros en 7 horas 15 y el segundo no lo sé porque no tengo el dato ni el tercero, pero está claro que el tercero iría más o menos como este, a ocho, en 8 ocho horas 20 o algo así, 5 el kilómetro. Por ahí andaría, porque si al final sacó la media a 4,44 o 4,45 por kilómetro, está claro que en la parte final perdió, igual que lo que he estimado aquí en, en el Celeste. En el este, ¿vale? Y ya está. Eh, simplemente es eso creo que bueno, en realidad se ha acabado pronto el vídeo eh, qué es eso tú tienes que dividirte la carrera en, en tramos vale en este caso que son super carreras bestias 300 kilómetros y, y tienes que ir de, de más a menos <risa> ya sé que hay mucha gente que dice no de menos a más bueno de menos a más pero es que el problema es que el más dura muy poquito entonces eh, es decir tú puedes ir por ejemplo de menos a más, como se dice, de decir, salgo tranquilo en una ultra, salgo tranquilito, y luego en la parte final, cuando esté ya cerca a los 4 o 5 kilómetros, voy a más y aprieto porque tengo reservas. Eso sí lo puedes hacer, va bien. Pero eso es sobre todo para las personas que no están compitiendo por los puestos delanteros, que no están compitiendo por los puestos delanteros, para niveles como yo, ¿vale? Entonces, vale, ahí sí puedes ir de menos y luego te das el margen, dices, yo me conformo con como con ir a acabarla y cuando estoy en la parte final, que digo, ¿qué me quedan 10 kilómetros, me quedan 5 kilómetros, me queda tanto y lo tengo controlado lo que me queda del nivel, y dices, bueno, por aquí, sé que no me va a pegar un susto ya la carrera, sé que no voy a reventar ya, que puedo apretarle un poco, entonces ahí la apretas. Sí que es como un, un menos a más, pero es al final no es un menos a más real porque tú no estás... De la mitad de la carrera ya acelerando todo el rato, sino que es un poco cuando ya lo te ves seguro, entonces sí que apretas, ¿vale? Pero yo las carreras que tengo que mejor me fueron, por ejemplo, la que eh, una, una que me fue muy bien, que era cortita relativamente, me salió mejor de ir de más a menos, de más a menos, es la realidad, de más a menos. Eh, un poco apurado un poco apurado eh, de hecho el iván mismo la ultramón negre también le hizo un poco como de más a menos ¿vale? que también hizo sexto también fue un poco de más a menos ¿por qué? al final es menos porque va reventado pero todo lo que ganó de puestos y de posición y de ventaja de tiempo lo hizo en la parte del principio en la parte digamos cuando él tenía las piernas rápidas y yo por ejemplo en, para el Montserrat igual mejor tiempo que tengo yo allí era un quinto de, la, quinto de veteranos y 21 de la general, o 20 de la general, 21 creo que era, de la general, eh, y yo entonces era un corredor malo realmente, tampoco era muy bueno, eh, me salió porque yo precisamente ya en la parte primera, yo ya iba en el 10-12, el 10-12 iba ahí luchando con los primeros un poco, con la primera decena, intentando no quedarme atrás, vale y ese, ese esfuerzo del principio de ir rápido, aunque luego al final siempre vas reventado en la parte final, pero sí que hizo que llevara una ganancia de tiempo. Si uno, por ejemplo, no, o sea, si uno quiere competir una carrera, no puedes ir de menos a más porque te quedas el 50 de posición. Y si te quedas el 50 de posición no intentas luego recuperarte del 50 e irte al top 5. Imposible. ¿vale? Entonces tienes que irte, eh, no, es, no es retrasarte más del 20, no más del 20, nunca. Si quieres ir un poco a estar un poquito delante, un poquito delante, nada de top 10 o top 5, un poquito delante, como de la posición 20, no te dejes caer más de la posición 20, ¿vale? Ya está. Eh, tienes que ver un poco los primeros un poco a lo lejos, por lo menos durante un ratillo, luego ya se te pierden, pero por lo menos durante un ratillo ir viéndolos. Si tú sales ya en plan conservador, luego no lo vas a recuperar jamás y eso le pasa a los ciclistas. Los ciclistas, no lo verás que se ponen en la punta del pelotón atrás, ah, luego ya recuperaré los 150 que hay por delante, no, ahí se vigilan y están del 0 al 20, del 0 al 20 todos, para no, en cuanto, por eso veis cuando a uno dice, un ciclista dice en la escapada, oye que, eh, oye que, que ves que uno se escapa, ves que enseguida les persiguen los otros. Lo veis, ¿no? O sea, enseguida les persiguen... Voy a, voy a poner a la ventana grande, porque estoy aquí ya, ya hemos acabado el Excel. Eh, voy a poner la ventana grande, y se vea. Eh, bueno, pues eso, enseguida que se escapa... Ya lo veis. es que como, Y como uno se escape bien, que, que le saque tres o cuatro minutos, luego les cuesta horrores pillarlo. ¿Entendéis? Entonces, no, en una carrera, si tú quieres ir a, a hacerla un poquito, lucharla un poco por estar un poco delante, unas posiciones un poco, un poco buenas de categoría aunque sea, eh, no puedes irte más atrás del 20. El 20 es como uf, la línea roja que no debes perder. El, la posición 20. Nunca debes perder la 20. Y aún así, ya te digo, eso no es, no es para ir de a podio, pero bueno, para por lo menos ir un poco delante. Posición 20. Porque ya te digo, si tú te dejas atrasar, luego tus piernas no van a ser capaces de correr más rápido para compensar esas posiciones que tú te que quedado detrás. No va a ser capaz. Y Kilian, en este caso, pues, eh, lo hizo bien, lo ha estado haciendo bien. Eh, quizá lo que decíais en el chat de que de que estaba eh, que había estado débil, no primero se decía que la rodilla y digo, yo qué sé, yo lo veo un poco excusa, pero bueno, luego decían que no, que estaba mareado, que tal. Vale, ahí ya me lo creo más, me lo creo más porque posiblemente… Eh, él no llegaba al nivel del couros, lo que es en, en ser capaz de correr, a, conservando tantas pulsaciones, eh, ya me entendéis, meterse ciento y pico a cuatro y pico el kilómetro, y, y no llegaba. Entonces, ¿qué hacía? Supongo que apretar más a base de pulsaciones. Es decir, él compensaba con esfuerzo para mantener las, las, el minuto del kilómetro que necesitaba mantener para sacar el récord. Y supongo que al final, pues claro, estaba trabajando más alto de pulsaciones y se ha quedado vacío entre el frío que hacía y el gasto extra que no debía haber hecho, pero entonces no le hubiera salido el récord, pues al final, claro, se quedaría seguramente pues helado, de frío, tiritando, sin energía, y porque estaba fuera de su punto, fuera de sus 131 pulsaciones que, que tenía que ir llevando, ¿no? Y ya está. Eh, bueno, al principio sí que eran más altas, ¿eh? hay que contar, Mira, voy a ponerlo de nuevo, eh, al principio tenéis que contar que el primer 100K, si lo tenía que sacar a 431, lo tenía que sacar a 136 pulsaciones, esto sería primero, ¿eh? 136 pulsaciones, los primeros 100K, luego si por ejemplo se ponía a hacerlo a 446, el segundo 100K, ¿Vale? que él ya le estaban saliendo a 4.50, a 5 había algún minuto que le estaba saliendo, ya estaba se estaba desmadrando ya la cosa, ya le estaba fallando. ¿eh? Yo ahí ya bueno. Eh, bueno, pues que si eso era sacarlo en 7 horas 31, como veis aquí, ha sido 36 pulsaciones, 4.31, el primer 100K en el segundo, como tenía que sacarlo, veis fijaros que el rango cardíaco aquí va al 67, aquí va ya al 69,8, más alto en el primer 100K, tiene que ir más alto para compensar lo que luego iba a enlentecerse. Eh, pues el segundo lo tenía que sacar pues mira, os lo voy a decir estos son 70, 67 pues a 68 aproximadamente a 68 cardíaco Ahora, como toco se cambia la pantalla un segundo eh, vale que se vea esto un poco eh como he entrado, he tocado el Estel, en ese momento ha, regulado, ha movido la pantalla. Vale, veis, pues, el sé que tenía que sacar a 4.46, pues vamos a ver qué rango para que aquí salgan 4.46. Eh, pues estos serán 64, 67... Ah, vale, vale, vale, sí, exacto. Sí, es que este se va a parecer mucho al otro, claro. Sí, sí, se va a parecer mucho al otro. Mira, para ir a 4,45, el eh, rango cardíaco 67%, 4,45, Fijaros que es nada, es como la media, ¿no? 4,45, ves que tardaría 7,56, 7,55 más o menos, 131 pulsaciones, ¿ves? Y eso es el segundo K. Y luego el tercer K, que lo tiene que sacar 5,01 lo tenía que sacar a 5,01, en 8 horas 21, eh, fijado, hay que enlentecer esto, pues a lo mejor lo estaría sacando, vamos a poner el 65% cardíaco, todo esto es zona, es zona 2, eh, 2, ¿vale? Vale, eh, pues mira, 5,01, todavía hay que aflojarlo un poco más, 64, 5, 60, 64,2... A ver, 4,59, mira, pues 64, 64, mira, bueno, 64% cardíaco, fijaros, ¿eh? 125 pulsaciones. Esta, esta es la teoría, pero al final era imposible, es decir, las matemáticas nos dicen que para tú correr a 5, Kilian tenía que ir a 125 pulsaciones, pero como hubiera sido en la parte final... Al principio, de los primeros 100 casi sí que podía ir a 5, a 125, pero no le interesaba. Pero en la parte final, el cuerpo está reventado, el, cansa el corazón está cansado. Es como si tuviera menos capacidad de bombeo en cada pulsación. Entonces, a la realidad, en la parte final de una carrera, tú teóricamente, él, para ir a 5 podría ir a 125, pero en realidad no pasa así. En realidad, a lo mejor tiene que ir a 145 o 150 pulsaciones, para ir simplemente a 5 kilómetro, porque lleva un cansancio tan grande el corazón que tiene que bombear como muchos latidos muy pequeños, es como si tú levantas una pesa y dices, levántala mil veces, bueno, pues tú empiezas y empiezas con 10 kilos, pero cuando lleven mil veces, tú sigues levantando, si puedes, pero a lo mejor lo tienes que hacer con un kilo o con medio kilo solo, no, no tienes fuerza ya, pues el corazón le pasa lo mismo, es un músculo, pierde la fuerza, y entonces, la parte final, teóricamente, matemáticamente, saldría en 125, pero realmente, pues a lo mejor tendría que estar corriendo a 140 pulsaciones para que le diera 5 el kilómetro, ¿vale? Porque el cuerpo está reventado, ¿vale? Eso es el cansancio. Por eso muchas veces nos pasa en carrera, en entrenos, la parte final, tú dices, hostia, ¿y cómo que voy más alto de pulsaciones? Estoy rindiendo lo mismo. Y voy más alto de pulsaciones porque el cuerpo está cansado. ¿vale? Bueno, pues... Vamos a, a despedirnos, que ya está bien de cháchara Hasta la próxima. No sé si he explicado todo lo que quería yo, un poquito que quedara un poco claro, pero es eso. Que, que tener en cuenta que para estos retos no se puede ir todo el rato matemáticamente como un coche. ¿Me pongo 4.44? No, no, no. Primero tenía que ir rápido, que lo hizo bien. Couros también lo hizo así. Eh, Ir más rápido al principio y luego, conforme el cuerpo te va pidiendo esa esa aflojedad de que vayas aflojando poco a poco, entonces luego vas, vas aflojando como te pide el cuerpo, pero el trabajo de velocidad ya lo tienes hecho un poco al principio. De haber ganado, de haber tenido esa pequeña ganancia de tiempo ya que llevas en la recámara, tiempo y kilómetros en la recámara, que te has ahorrado al ir un poquito más rápido, que es cuando el cuerpo te lo pedía, te lo permitía hacer. En la hora 24 el cuerpo no te va a permitir apretar, en cambio al principio sí que puedes ir un poco más ligero, entonces hay que hacer como el cuerpo te lo pide, el cuerpo te pide primero que puedes ir un poco más rapidillo, pues voy un poco más rapidillo, conservando, pero voy un poco más rapidito y luego conforme el cuerpo me vaya, se vaya lenteciendo y me vaya castigando y me vaya diciendo ve más flojo y el corazón se vaya subiendo las pulsaciones fuera de lo normal, entonces vas un poco yendo a lo que te pide el cuerpo, pero al final la media es mejor que si hubieras salido clavado a tanto al principio, intentando mantener a tanto al final, porque es imposible, no somos un coche. ¿vale? Hasta la próxima. Adiós.